Recibimos con un fuerte aplauso a nuestra primera invitada del día de hoy, Magister Belén que nos acompaña bien, bien. de la Universidad Juan Agustín Massa, directora de asesoría educativa, bienvenida nuevamente Belén, porque ya habíamos tenido por, por aquí sí, no, no, gracias por invitarnos a nosotros, para nosotros es un placer estar con ustedes, para gracias. nosotros también un placer, Obvio. porque de alguna manera volvemos a la claro, facultad, una de, nosotros, de nuestra facultad. ex estudiantes de la UMASA, así que bueno felices de poder acompañarlos y contentos de saber que se si viene una época muy bonita para ustedes también donde de a poquito empiezan a aparecer los chicos del secundario a averiguar, a pedir los programas de las ah, diferentes sí. carreras porque ya se acerca septiembre y es momento de tomar decisiones uh, un totalmente, Clave. totalmente es un, un lindo mes para decidir y, y acercarse uh -huh. y, y poder tomar este paso porque cuando nosotros pensamos en una propuesta de ingreso desde la universidad la pensamos en función de las características de nuestros estudiantes uh -huh. de los jóvenes de hoy y entendemos que un plazo de septiembre a diciembre es un tiempo prudencial claro. como para que vayan aproximándose a esta propuesta de ingreso y a saberes que tienen que desarrollar de manera gradual. Y la gradualidad nos da tranquilidad a todos porque es, uh -huh. es, es paulatino, no es un choque tan, tan abrupto con lo que vienen transitando en su formación secundaria. Perfecto, porque se incorpora este programa de ingreso a la Universidad Massa eh, a partir de este año, donde los chicos de a poquito tienen que ir a cursar, ir conociendo distintos compañeros para ir adentrándose de alguna manera en lo que es la vida universitaria. Y desde septiembre lo empiezan a cursar si se quiere, ¿no? Exacto. Bien. Comenzamos en septiembre, eh, tenemos tres grandes bloques Ajá. que eh, en el primero trabajamos las herramientas para la vida universitaria, es decir, Perfecto. que es un bloque que busca más que nada buscar la pertenencia, uh -huh. que apela al contacto de lo afectivo entre los estudiantes. Uh -huh. eh, y después pasamos a las materias que claro. van a ser pertinentes para su primer año. Y por último, los talleres de introducción a las carreras, Bien. donde ahí vivencian un poco cuál sería, digamos, eh, su actividad profesional. Uh -huh. Me parece fundamental lo primero que mencionabas, Belén, porque el sentido de pertenencia es básico en cualquier ámbito, ya sea laboral o institucional, pero la facultad es muy importante porque también es un plus cuando estudias una carrera, ese sentido de pertenencia, al uh -huh. lugar donde estás. Y aparte después de sufrir ese desarraigo Total, de esa de escuela, escuela quizás a la que fuiste toda tu vida, ¿no? Muchos van desde la primaria y el secundario con uh -huh. los mismos compañeros, con conocen años, a los profesionales. ¿Conoces al del buffet? A todos. A todos. Y de la nada, ¡pum! No conozco a nadie. Un nuevo. <ríe> y da Bien. Y eso. Bueno, no, puede dar, puede dar un poco, no sé si de ansiedad, porque la ansiedad sería como mucho, pero sí generar expectativas. Sí. Y por eso está esta idea de comenzar en septiembre, uh -huh. para que esa, ese desarrollo del conocimiento de la institución vaya siendo gradual. Uh -huh. Por otro lado, la, la idea de pertenencia es fundamental en los jóvenes y, y, y lo que buscamos es que ese desarraigo no sea tal. Uh -huh. Que este ingreso sea un pasaje claro. Y para eso, eh, yo siempre digo Uno tiene que animarse A abrir la puerta para ese pasaje Pero del otro lado tienen que saber Que también hay un equipo de profesionales Consolidados uh -huh. eh, Con psicopedagogos, psicólogos Profesionales en ciencias de la educación Y profesores de distintos espacios curriculares Que justamente están formados Porque uh -huh. hace años que vienen trabajando En la propuesta de ingreso Y en esto, digo, no están solos eh, hay, hay todo un, un equipo que puede reorientar en un proceso de orientación vocacional, que de hecho nosotros como institución tenemos este servicio eh, uh -huh. que independientemente de que vos elijas o no elijas eh, la universidad para, para transitar tu formación de grado, aparece lo que nosotros llamamos el proyecto de orientación vocacional abierto al que quiera, a un estudiante que esté en cuarto año de la secundaria y diga, y el año que viene, ¿por dónde voy? Claro, Porque buenísimo. ya tengo que empezar a pensar para claro. qué me voy a preparar. Bueno, podés ir y este, realizar el proceso de orientación vocacional en la Universidad Juan Agustín. Está más. buenísimo. ¿Y qué otro tipo de contenido ven en este lapso de, bueno, tres meses que los chicos van a estar en este programa introductorio? Y en este programa introductorio tratamos de ir haciendo una adaptación uh -huh. paulatina. Insisto en esta idea, por eso me parece fundamental esto de que a, eh, arranquemos en septiembre uh -huh. y de que se animen a empezar en septiembre, porque esto lo, los va a liberar, <ríe> en cierto sentido, puede parecer grande la palabra, pero la realidad es esto, te va a liberar porque ya tomaste una decisión. Uh -huh. Cuando vos ya tomas una decisión, hay energía psíquica que voló para otro lado, te empezás uh -huh. a proyectar en otra cosa porque ya tomaste la decisión, te quedaste tranquilo. Y nosotros lo que buscamos es básicamente que desde septiembre a diciembre, ellos vayan apropiándose de los saberes que van a necesitar en primer año. Bien. Uh -huh. Entonces, cuando vos llegás a febrero, ya has hecho tu recorrido, llegaste enero, podés descansar, que creo que es fundamental uh -huh. para un chico de quinto año tener el mes de enero y de febrero para descansar, para poder realmente hacer un despegue de lo que venía sí. transitando en su vida secundaria y animarse a pensarse y proyectarse para ese año que tiene por delante. Cambiar el chip. Seguro. Cambiar el chip, tal cual. Todos necesitamos uh -huh. en algún momento cambiar. El chip. Sin eh, dudas. Eh, claramente las materias que vos me decías que ahorita van a estar en relación a eh, la carrera que elegís. Claro. Eh, obviamente que si vas a elegir una farmacia bioquímica, vas a tener química porque la claro. necesitas para la bioquímica, para Por ¿cuál? supuesto. Y, y va a ser una gran oportunidad digo, para ir conociendo a los compañeros, ¿no? Porque por obvio, ahí ¿no? fundamental. Obvio. Es re importante formar un grupo de estudio. Obvio, obvio. Y en, y en esta época se da se da, ¿no? Hasta el clima nos acompaña, claro, como para digo, ¿no? suma. para, Avelita, claro, para si juntarse. Bien, si bien la propuesta es básicamente virtual, porque la idea no es superponernos con otras actividades que tengan los chicos en la actualidad, hay instancias presenciales. Entonces, claro. estas instancias presenciales da como para la juntadita después, irnos al buffet tomar algo, claro. digo, sí. empieza, empieza a generarse ese vínculo, por eso me, nos parece como importante eh, ayudarlos en esta toma de decisión uh -huh. Y si ya lo tienen más o menos claro No, no lo dilaten No esperemos a febrero Si sí lo podemos resolver hoy Exacto. Y chao Ven, Esto es, comienza ahora en septiembre Pero se va a repetir en febrero uh -huh. Para aquellos chicos que estén en la duda todavía Si lo hacen ahora o cuándo pues sí. en este momento no no, no, no, no, no Se repite en febrero Bien. Perfecto en, en febrero Nosotros le llamamos un cursado intensivo uh -huh. Porque uh -huh. todo lo que se ve en estos meses Lo terminas viendo en febrero o marzo De manera uh -huh. comprimida Claro eh, ¿Se puede hacer? Claro que sí. Es viable. Hay personas que lo han hecho y que han ingresado y, y ha salido todo bárbaro. Sí, o sea, uh -huh. no tiene nada de malo. Simplemente es que nosotros aconsejamos, eh, porque también facilita la organización familiar, no que, que los chicos ya comiencen ahora, uh -huh. y también para los papás es decir, bueno, ya está tomada la decisión. Es, uh -huh. Como papá, ¿no? Es como decir, bueno, ya está, ya eligió, ya empezó su camino. También da tranquilidad en la familia. Por sí, eso no eh, es, es, es potable la idea de decir, bueno, hago el esfuerzo, voy terminando la escuela uh -huh. y estoy comenzando mi, mi proceso de, de ingreso a la universidad. Uh -huh. Y si, te, si ves que tus saberes por ahí no están muy fortalecidos... Podés volver a cursar en febrero o marzo. Claro. Que esto no ocurre cuando vos iniciás claro, en febrero. En febrero. Uh -huh. No tenés esa chance de girarle no un, un poquito más. Claro. Y el conocimiento con los pares es mucho más reducido porque el tiempo Lógico. es mucho más acotado. ¿Vos has visto lo copado que quedó el estudio de. Es de divino, radio, lo está de tal, de Quedó donde tengo unas no. ganas de volver. Sí. qué ganas de volver. Yo he visto historias porque viste, no, no he tenido la oportunidad de volver. Está. Que ganas de volver. A bueno, y por qué no hacemos, claro, mejor de mañana, un día se va para allá y hacemos, ¿sí? hacemos un especial desde pero la universidad. Sí, que me un problema, encantó. La contra. ¿Qué sí, lo lo hacemos, sí. Con el Marce con sí, los chicos Antonio de ahí, los chicos, Binabar, que, que, tan, Roxy, que tan bonito sí. nos trataron durante ah, nuestra carrera. Época, sí. Bueno, Belén, ha sido un placer que nos acerques esta propuesta. Chicos, a ponerse las pilas, a no dejar pasar esta oportunidad, porque está buenísimo transitarlo de manera tranqui, ¿no? Sabemos que es un cambio... Por ahí que puede dar miedo, sí. el hecho de entrar a la universidad, pero, pero está bueno aprovechar estas instancias como para ir más relajados, ¿no? Total, es Y que sea algo bonito, ¿no? Decidir la vocación, la lo que uno transición. Estudiar, tiene que ser algo hermoso y vivirlo de esa manera. Así que gracias Belén por acercarnos esta propuesta de la universidad. No, gracias a ustedes. Y...